Hoy aprenderemos a realizar este hermoso enterizo para bebés de 8 meses Es un enterizo con pantalón largo Acá tenemos el patrón y vamos a iniciar desde el patrón Vamos a explicarte cómo trazar estas medidas y cuáles son las medidas En un pliego de papel trazamos una línea horizontal y una línea vertical En la unión de las dos líneas colocamos un punto Desde este punto vamos a medir 4.5 centímetros hacia adentro y colocamos un punto desde este punto medimos 16 centímetros y colocamos otro punto desde el punto inicial bajamos 18 centímetros colocando un punto luego desde este punto trazamos una línea curva para el tiro de esta forma luego desde este punto bajamos 23 centímetros colocando un punto en la parte inferior hacia adentro 3 centímetros colocamos un punto luego colocamos 13.5 centímetros colocando el siguiente punto estos puntos lo unimos con una línea recta y por acá lo unimos con una línea semicurva. Luego, de este punto inferior, vamos a subir uniendo los puntos hasta la parte superior. Acá tenemos parte trasera, parte delantera y el centímetro de costura por todo el contorno del pantalón. Estamos trabajando con la cuarta parte. Tenemos acá parte trasera y parte delantera. También va a tener una pechera, por acá tenemos el patrón de la pechera, la parte superior de este lindo enterizo. Para ello ubicamos un pliego de papel, trazamos dos líneas como base, horizontal y vertical, unimos las líneas colocando un punto. Desde este punto vamos a medir 9.5 centímetros colocando un punto en la parte superior. Luego desde el punto inicial bajamos 15 centímetros colocando un punto por acá luego hacia adentro medimos 8 centímetros trazamos una línea colocando un punto luego vamos a realizar esta línea curva con esta figura para obtener la pechera por, eh, por la parte inferior dejamos 2 centímetros y por todo el contorno 1 centímetro por acá va el doblez de la tela vamos a doblar la tela vamos a realizar dos partes ya que va forrada la pechera también vamos a realizarle un faralado con medida de 40 por 10 centímetros también va a llevar unos tiros de 46 o de 40 centímetros por 8 centímetros. Luego de tener las piezas previamente cortadas, vamos a poner manos a la obra. Para ello escogimos una tela, por acá tenemos esta súper linda, es una tela llamada en algunos lugares Beverly, es gruesa, suave. Y de un lado va el doble de la tela, por acá la tenemos ya cortada, tenemos parte trasera y parte delantera con su centímetro para la costura esta es la parte inferior, por acá tenemos la pechera fíjense, doblada a la mitad así, trabajando con la cuarta parte y tenemos ambas partes con su forro también tenemos por acá el faralao con estas medidas, 40 x 10 y también tenemos los tirantes, 40 x 8 centímetros Lista las piezas previamente cortadas. Vamos a poner manos a la obra. Vamos a iniciar con la parte inferior, con el pantalón. Al final del video podrás visualizar con más detalle las medidas del patrón. Retiramos alfileres. Vamos a colocar las partes principales hacia adentro. Encaramos las partes principales así y vamos a realizar costura por tiros por acá y por acá costura recta y zigzag muy bien luego de realizar esta costura uniendo las partes trasera y delantera vamos a colocarlo de esta forma y ahora vamos a realizar costura en la parte inferior colocando juntas estas costuras y pasamos costura recta por acá hasta llegar al otro extremo podemos colocar alfileres para evitar que se mueva la tela muy bien ya realizamos la costura por la parte interna por la parte inferior de este lindo pantalón nos va a quedar así colocamos costura recta acompañado de un zig zag volteamos así nos va a ir quedando ahora vamos a trabajar con la parte inferior o parte del puño para ello vamos a colocar acá una franja de tela un rectángulo por acá lo tenemos son dos uno para cada lado las medidas son tiene 11 centímetros de largo y de ancho 21 centímetros, son dos rectángulos cortados exactamente igual y lo que vamos a realizar es esto, vamos a doblar a la mitad y pasamos costura así, pasamos costura por uno de los laterales para luego colocarla acá, muy bien ya realizamos esa costura así en un lateral, costura recta y zig zag, abrimos así a la mitad colocando derechita las orillas, así vamos a dejar la costura hacia un lado y vamos a colocarla en la parte inferior del pantalón colocando costura con la costura de la parte inferior, así vamos a ir estirando un poco, ya que es un poco más pequeña y vamos a realizar costura recta y zigzag por todo el contorno muy bien, realizamos esa costura así en ambos lados lo realizamos exactamente igual volteamos para observar cómo nos queda nos queda muy bonito esto va en la parte inferior del pantalón y como vieron es muy fácil realizarlo ahora vamos a trabajar con la parte superior para ello vamos a colocarle una cinta elástica por acá la tenemos y esta mide 2 centímetros de ancho y de largo 45 centímetros vamos a hacer lo siguiente vamos a unir los extremos con una costurita por acá luego de realizar esa costura vamos a colocarla por la parte trasera así vamos a ubicar la mitad de la elástica así y la llevamos hasta acá hasta la costura de la parte delantera para marcar las mitades de esta manera poder distribuir bien la elástica Vamos a pasar costura por todo el contorno, muy bien, realizamos costura, primeramente realizamos un zigzag por todo el contorno, luego abrazamos la elástica y pasamos costura recta, nos va a quedar así, súper lindo estos ruches, bien distribuida esta elástica, así nos va a quedar la parte inferior de este lindo enterizo. Ahora vamos a trabajar con la pechera, ya que lleva un detalle precioso en la parte superior, por acá la tenemos vamos a encarar las partes principales pero antes vamos a colocar el detalle, vamos a colocar el faralao que va en los laterales acá tenemos esta franja de tela, las medidas se encuentran en el patrón para colocar este faralao en los laterales de la pechera vamos a realizar lo siguiente tenemos dos de la misma medida, vamos a realizar un corte en la parte superior de forma curva así lo realizamos así en uno de los extremos muy bien luego de realizar ese corte colocando las dos juntas para que nos queden iguales vamos a realizar lo siguiente vamos a colocar la curva que cortamos acá con esta curva de la parte de la pechera, vamos a colocarlo hacia adentro de esta forma así, vamos a colocarlo guiándonos de la curva de la pechera vamos a ir realizando unos pequeños plices, o ruches y vamos a realizarlos hasta llegar a la parte inferior del otro lado igual iniciando desde la curva luego colocaremos la parte del forro muy bien, ya colocamos los faralaos realizando estos pequeños plices o ruches luego colocamos una costura recta así fuimos realizando los ruches y pasando costura así nos queda en la parte interna y el faralao nos queda de esta manera de los dos lados lo realizamos iguales. Ahora vamos a colocar la parte del forro, así. Recuerden que va forrada la parte de la pechera. Vamos a colocar un alfiler por acá para que no se mueva. Y vamos a realizar una costura por todo el contorno. Vamos a realizar costura recta por todo el contorno así desde la parte inferior por todo el contorno de la pechera realizamos esa costura luego volteamos, muy bien ya realizamos esa costura por todo el contorno así vamos a voltear esta es la hermosa pechera esta pechera lleva unos tirantes por acá tenemos previamente cortados los tirantes. Las medidas se encuentran en el patrón. Son dos del mismo tamaño. Y vamos a colocarlos así: con la parte principal hacia adentro. Y pasamos costura por el lateral. Costura recta por acá. También de este lado. Muy bien, ya realizamos la costura. Volteamos así. luego de voltear los tirantes, acá tenemos los dos vamos a colocarla en la pechera esta parte de la pechera vamos a descoser esta parte principal podemos dejarla sin costura luego de colocar eh, el forro o simplemente descoser de esta manera vamos a ubicar exactamente dónde van los tirantes luego de descoser esta parte superior acá cocimos 5 centímetros y 5 centímetros de cada lado vamos a colocar los tirantes acá los tenemos, vamos a colocar la costura hacia un lado y vamos a introducir así los colocamos así dejamos un centímetro extendemos bien esta parte, nos podemos ayudar con la tijera o cualquier objeto para extender bien la tela que no quede doblada, así y vamos a pasar costura por allí, también del otro lado colocando las costuras del tirante hacia un lado introducimos y sacamos por acá por este orificio que dejamos extendemos bien y vamos a realizar costura en la parte superior, costura recta y de esta manera unir los tirantes a la pechera Colocamos la costura así, de esta forma, unimos los tirantes a la pechera. Al voltear nos queda así la pechera en la parte delantera, súper lindo, muy fácil de realizar y muy lindo. Vamos a cortar por acá la tela sobrante, cortamos así el sobrante del faralao. el paso siguiente es ubicar la pechera en la parte del pantalón pero antes vamos a realizar un pespunte y una costura por todo el contorno también vamos a cerrar estas puntas hacia adentro pasando costura un pespunte por todo el contorno ya realizamos esta costura por acá por el contorno de la pechera también por los tirantes de esta manera vamos a obtener un mejor acabado, también vamos a colocarlo acá en la parte delantera del pantalón de esta manera vamos a introducir así aproximadamente 2 centímetros vamos a introducir y pasamos costura recta por acá de esta manera unimos pechera con el pantalón formando así un hermoso enterizo la parte trasera donde van a llegar los tirantes en esta parte vamos a colocar los botones y vamos a realizarle unos ojales también realizamos ojales en la parte del tiro y botones en la parte trasera así nos queda realizamos la costura uniendo así la pechera por la parte delantera con una costura recta por acá y en la parte trasera colocamos ojales y botones así nos queda, súper hermoso realizamos los ojales en los tirantes y colocamos los botones en la parte trasera este es un hermoso interizo para niñas de 8 a 12 meses aproximadamente le vamos a colocar un lindo detalle en la parte delantera un cordón y este proyecto lo pueden realizar en cualquier tipo de tela estampado, preferiblemente tela flexible Quedará muy lindo, esta es una tela Beverly, no sé cómo se llamarán en otros lugares Es una tela muy linda, muy fresca, suave Y a las niñas les va a encantar Si les ha gustado este proyecto no olviden hacérmelo llegar por los comentarios Regalarme un like y los espero en el próximo proyecto